Prepárate para tener días extraordinarios. La práctica de la verdad te conecta al éxito. Comienza Daily Life Show con Joe y Jesse y Pellegrí. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos de nuevo con todos ustedes en Daily Life Show, la práctica de la verdad te conecta al éxito. Somos Joe y Jessy y Pellegrí. Para nosotros es un gran gusto compartir con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren en este espacio. Hoy estaremos, Joe, hablando de un tema sensacional, ¿Cómo nosotros podemos mantener seguridad en medio de tanta incertidumbre a nivel mundial? En todos lugares donde estemos viendo noticias, estamos en los medios, en los teléfonos, vemos que hay mucha inseguridad, incertidumbre, hemos hablado de los temas de la inseguridad que hay mundial. Pero ¿qué sucede con nuestro propio salud mental? Nuestra propia manera de pensar. Si estamos ansiosos porque cada vez vemos una noticia diferente, Yesenia, algo ocurre, algo sucede, una escasez, algo con la economía, con la comida, con, ¿Con la salud? tecnología, con la salud. Vemos que las personas alrededor del mundo están sufriendo de la incertidumbre, de lo que mañana va a traer no se sabe y eso está trayendo tensión miedo terror subiendo ¿Qué? los niveles de ansiedad vi hasta una estadística donde se le está introduciendo a los niños medicamentos antidepresivos como nunca antes anti antiansiedad como nunca antes a causa de la incertidumbre del mundo le afecta tanto que necesitan un escape y van al doctor le dicen lo que está pasando y ya yes, los medicamentos están dominando ahora mismo en la salud mental de las personas, wow. calmantes. Los antidepresivos y de hecho, pues como tú ya lo mencionas, que se los están suministrando aún a los niños, se están diagnosticando a los niños con este tipo de cuadro depresivo eh, de ansiedad debido a todo esto que estamos viviendo a nivel global, que por supuesto afecta a quienes no tienen una firmeza en la palabra de Dios, y a quienes están así viviendo como a la deriva. Esto es de lo que estaremos tratando en esta oportunidad, en este episodio de Daily Life Show. ¿Cómo nosotros mantener seguridad en medio de tanta incertidumbre? Tenemos que analizarnos qué estamos sufriendo de, cuáles nuestras preocupaciones y después concordarlo con la Biblia para verificar cuál es la paz, ¿Qué es lo que nos ofrece Jesucristo? Hay algo lindo que me viene a mi mente, y es el pasaje que Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este es un versículo que es importante que nosotros lo sellemos en nuestro corazón y lo repitamos a diario. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si Él venció al mundo, venció todo el caos, las crisis, las enfermedades, nosotros debemos estar con nuestra seguridad en Cristo Jesús. Y hay tantas personas que nos están escuchando hoy que yo sé que están pasando alguna incertidumbre, algún problema, alguna situación, algún temor. Están pasando por multitudes de cosas alrededor del mundo, no importa dónde estés. Hay un problema que enfrentar. Hay algo que no se sabe qué mañana va a traer, si va a ser peor o se va a mejorar y hemos recibido más noticias malas que buenas. Por eso es que Jesucristo asegura que si lo tenemos a él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a él, tenemos seguridad. Si lo tenemos a él en nuestras vidas y nuestra confianza está puesta en él, él se encargará de todo lo que mañana va a traer. No importa la situación, no importa la enfermedad, no tiene ninguna importancia lo que mañana va a traer. Si lo tenemos a él, vamos a tener paz en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Joe, ¿y de qué manera tantos padres de familia o tantas personas estarán afrontando estas difíciles situaciones? Además, la enfermedad, la crisis financiera, la depresión, la ansiedad, los temores, la angustia. Como mencionábamos anteriormente, muchas personas acuden a los antidepresivos, acuden y ponen su confianza en los medicamentos, a consultar horóscopos, a consultar a los adivinos, el tarot, que dice el astrólogo, y creen y tienen su confianza en todo este tipo de pronósticos que hacen aquellas personas que son adivinos, agoreros, psíquicos, psíquicos así es. Se ha aprovechado este mercado de la, la adivinación de lo psíquico, de los horóscopos, para estas situaciones que estamos enfrentando. Las personas están preocupadas, no saben lo que mañana va a traer y las personas no están buscando un refugio, lo que están buscando es cómo le va a ir, si le va a ir bien, si van a poder adquirir lo que quieren o comprar o tener. Esa es la preocupación de la mayoría de la gente. ¿Y a dónde acuden? A estas líneas telefónicas, psíquicas. Si miramos alrededor del mundo, lo más que hay son centros, espirituales. Esotéricos, donde te leen la mano, donde leen el tabaco, las cartas, ¿no? Y tantas personas acuden y pagan cantidades altas de dinero para poder ellos recibir una respuesta que quizá les calme esa incertidumbre que les está bombardeando día a día. Sí, porque la mayoría de las personas no están yendo a estos lugares para recibir la respuesta o una sanidad, lo que están buscando es qué me va a traer mañana, si me va a ir bien o no me va a ir bien, si voy a tener o no voy a tener. La mayoría de esta gente no están buscando por una sanidad, por deshacerse, buscando algo en qué confiar. La persona lo que están buscando es la respuesta que quieren escuchar, ¿sabe? están pagándole para que le diga que te va a ir bien. Cuando las personas acuden a un adivino, un hechicero, un santero, un psíquico, están esperando escuchar las buenas noticias. ¿Cómo le va a ir en el camino? ¿Quién tienen que deshacerse para que ellos puedan tener? ¿Quién tiene que apartarse? Eso wow. es lo que las personas están buscando, una respuesta a favor de ellos. Y el Señor dice, pero si yo soy el todo, yo soy el principio y el fin. Y Jesucristo nunca nos no vino con esas adivinaciones de decir, búsqueme a mí para que te vaya bien, búsquenme a mí para que yo te lleve en el camino, aunque tenga que pasar momentos difíciles, aunque tenga que pasar incertidumbres, pero yo estaré contigo hasta el final. O sea, Él está buscando... Así es, Él no vino a garantizarnos que no tendríamos aflicciones... Ajá. Sino porque él lo dijo de esta manera, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nunca erradicó la aflicción de nuestra vida diaria, él nunca erradicó el sufrimiento o la adversidad, él simplemente dijo, yo vencí. Y el hecho de haber el vencido nos da a nosotros también la victoria si ponemos nuestra confianza totalmente en Jesucristo, si nuestra fe está anclada solamente en Jesucristo. No podemos tener anclada nuestra fe en Jesús, pero también anclar nuestra fe a los dictámenes médicos o a la ciencia, o poner nuestra fe y nuestra confianza. O las estrellas, el universo, Exactamente, la madre naturaleza. Así es. Entonces... Mira cómo en eh, nuestra cotidianidad podemos escuchar opciones a las cuales nosotros podemos dirigir nuestra mirada y aún depositar nuestra confianza y nuestra fe. Tú lo dijiste en el universo, en la madre naturaleza, en las estrellas, en, la chácara, en las diosas, en los caracoles, claro, en el claro. tabaco, en el agua, el cristal uh, redondo, uh, ¿cómo se llama? ¿Bola mágica? En la bola mágica que te dice tu futuro, porque como te digo, este es un punto de vista egoísta en medio de incertidumbre. Estamos buscando nuestro bienestar. ¿Quién tenemos que deshacernos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo triste? vamos a lograr las metas nuestras? Es porque se acude al psíquico, al divino, porque están buscando un beneficio. Y Cristo dice, no, vas a tener que pasar momentos difíciles, pero ahí vamos. Yo contigo y tú conmigo, juntos, en un espíritu, pero porque las fuerzas la tengo yo. Yo conozco lo que mañana trae para ti y lo que te va a beneficiar y en qué camino debe de ir. Nuestra confianza, nuestra disposición debe de estar en Jesucristo. En estos tiempos de tanta Incertidumbre. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4, del versículo 6 al 7, dice así, No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te está inquietando en este momento? ¿Tu relación conyugal? Tu bienestar financiero. ¿Qué te está inquietando en este momento? ¿La salud de alguno de tus familiares o aún tus propias La salud? muerte. La muerte, yo ¿Cuántas personas se sienten abatidas porque tienen esa angustia de que pueden en algún momento partir de este mundo? Todo esto puede estar inquietando a tantas personas. Y... Lo dice la Escritura, que no debemos inquietarnos por nada. Nada, absolutamente nada, puede traer ni inquietud, ni, ni ansiedad, ni depresión a nuestro corazón. Es como un mandato, pienso yo. No se inquieten por nada. No se aflijan por nada. ¿Por qué? Nosotros tenemos una arma poderosa, que es la oración y el ruego, la oración y la súplica. Estamos nosotros disponiendo en todo tiempo y en todo momento de esa arma poderosa que es la oración, la oración a Dios, a Jehová, al Padre, en el nombre de Jesucristo. Sí, porque yo hay que aclarar esto, hay muchas personas que oran, pero le oran a qué, al universo, le oran a la Madre Naturaleza, le oran a X o Y santo, es la oración dirigida hacia la única persona que nos puede escuchar y dar una respuesta acorde ...a lo que está en la palabra de Dios y que es para nuestro bien. Porque sea como sea, aquellas personas que dirigen una oración en medio de una inquietud, a lo incorrecto, esto les va a traer más ataduras, les va a esclavizar, les va a añadir más aflicción al espíritu, al alma, físicamente. ¿Por qué lo digo? Muchas personas oran a santos, van y hacen oraciones a los muertos, yo uh -huh. oran al universo pero no se dan cuenta porque más adelante a X o Y persona le brotó quizá un cáncer, le, le, le hubo más miseria, muertes. Una oración dirigida a la persona incorrecta o a un ser incorrecto, ¿qué sucede? Esto es diabólico, Joe. Y hay que sacarlo a la luz porque muchas personas lastimosamente dicen, yo creo en Dios, pero también creo en el universo. Yo creo en Dios, pero también le oro a la Virgen María. Así que esto hay que dejarlo claro, la oración debe ir dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces nuestras oraciones deben ser levantadas al Padre solamente en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es un punto muy importante porque hay evidencias, hay mucha evidencia de personas que dan testimonio, que han orado. A santos, a diferentes seres, a, a personajes espirituales, a dioses falsos y han hecho sacrificios, han hecho cuanta cosa que se puede, limpiezas, amuletos, diferentes cosas que son antibíblicas y anti Dios y que sí. a Dios le aborrece. Vamos a estar claros, como en Daily Life Show, somos muy claros, somos la muy transparentes. La práctica transparente. de la verdad nos conecta al éxito. No podemos hablar nada que no sea la verdad. Estas son cosas que la Biblia nos enseña, que a Dios le aborrece. Lee la Biblia. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios le ha faltado, le ha fallado a Dios? Ha sido infiel buscar, a Dios. Por buscar, sí, por buscar Dios. en otros dioses falsos que se han introducido al pueblo de Israel, o que el pueblo se desespera por la inseguridad, por la guerra, por las hambrunas, y han acudido a dioses falsos. Claro, y Dios claro. siempre ha tenido que hacer lo que hace un Dios celoso, que ama que reconoce que no se puede amar a otro Dios solamente a él, que ahí es cuando viene la desgracia, el castigo. Sí. Porque Satanás nunca va a dejar que tú lo adore y que te vaya bien. Si tú adoras a las cosas diabólicas de, de Satanás, ¿sabes? los, los principios satánicos, muerte, anticristo, te va a llevar a la muerte, a la enfermedad, a la desgracia... ¿Cuántos personajes nosotros hemos visto estos testimonios de personas que han estado desesperados y buscan en dioses falsos? Y la paga de la desobediencia a Dios ha sido trágica, trágica, le va muy mal, no le va bien, lo pierde todo. Sea finanzas, sea salud, sea familiares, sea gozo, sea alegría, porque ahí le damos derecho legal para que el diablo opere en nuestra vida porque hemos dejado la mirada y la confianza no hemos apartado del Dios Todopoderoso, el que tiene todo en sus manos y el que nos suple todo lo que necesitemos y las fuerzas que no tenemos viene solamente de Dios. Pero el diablo viene para matar, robar y destruir, hacernos débiles en la fe, destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro destino y plan y el propósito que Dios siempre ha tenido para nosotros. Y ese es el plan del diablo, es búsqueme a mí, adórame a mí Pídeme a mí y yo te voy a destrozar y te voy a destruir tu vida. Y tú no vas a ver nada de lo Por que, supuesto, lo es que pides. Engañador. Porque a lo contrario, el dolor y el daño va a ser mayor. El plan del diablo es de causar el máximo daño y no solamente a uno, pero colateral. Destruir la familia nuestro alrededor, hacer nada de nuestras vidas para que tú y yo nos mantengamos más depresivos, más en el hoyo, más en la oscuridad. Sí, yo, y en muchas ocasiones las personas se preguntan, ¿pero yo por qué no salgo de esta situación? ¿Yo por qué siempre sigo dando vueltas en este mismo lugar, en este desierto, esta tierra árida, no se ve que nada fluye? Es tan fácil la respuesta, pero quizá nunca te la has planteado de esta manera. Es que si tu confianza la estás colocando en Dios, pero también confías otro poquito en lo engañoso, en lo que es mentira, en lo vano, como estamos hablando en este momento, en otros dioses, pones tu fe también en dioses que solo metafísica, que, Exacto, la metafísica, el gnosticismo, budismo. todo esto, pues ahí hay una mezcla y Dios dice que Él no se mueve cuando nosotros somos tibios. Así es que Él lo determina de esta manera, sean calientes o fríos, pero no tibios, porque a los tibios los vomito. Así que plantealo de esta forma. Si tu mente solamente se enfoca y tu confianza se enfoca y se ancla en Jesucristo, solamente no confías en el ser humano, no confías en otros dioses, no confías en las muchas finanzas que tengas en el banco, sino que tu confianza está en Dios, no serás avergonzado, no serás avergonzada. Y de esa manera no vas a estar preguntándote por qué no me sale esto de X o Y manera, porque yo no fluyo en nada, no se ve que nada me sale bien, porque es que tu fe tiene que ser radical en Jesucristo. La preocupación tiene que ser erradicada, y es a través de la fe en Jesucristo. La preocupación es dañina. La preocupación no va a llevar a nosotros a causar más daño que bien, porque empezamos a pensar, pues será que lo puedo hacer de otra forma. Y recuérdate que hoy en día, en estos tiempos, Jesseny, lo hemos hablado muchas veces en Daily Life Show, que se nos va a presentar diferentes caminos que podemos llegar a la tierra prometida, diferentes pensamientos, una mezcla de religión, una mezcla de pensamientos, de libros, de metas, de estrategias que nada tiene que ver con Jesucristo de Nazaret para llegar a a la meta que es la tierra prometida a la salvación nada tiene que ver pero suena bien se escucha que podemos acelerar los tiempos como dicen podemos llegar a lo que queremos busco a jesucristo para mi propio bienestar o confío que él sabe lo que mañana trae y eso me va a quitar la preocupación eso me va a dar paz porque se lo di al dios todopoderoso que todo lo sabe todo es para él es de él y él lo creó todo y él está en total control de mi vida o Estoy preocupado porque no sé lo que mañana trae y yo quiero Hacerlo controlar mi, mi, propio, sí, mi propio bienestar. Por eso es que hay que morir, nacer de nuevo, tener una nueva vida en Cristo Jesús, abandonar los deseos, los sueños de uno, entre comillas, carnales, o sea, los deseos humanos. Y empezar a vivir en el Espíritu por Dios, por sus deseos, por los planes divinos de Él, porque así podemos tener claridad. De la otra manera seguimos atados a este mundo. Si queremos buscar a Dios simplemente porque todavía queremos nuestras cosas y vemos esto, y en las iglesias donde está acudiendo multitudes de personas en estas incertidumbres que están ocurriendo a nivel mundial y ahora están buscando no el adivino, no el hechicero, no el santero, porque saben mucho que eso está mal, pero dicen, pues bueno, si está en la iglesia el profeta que me dice de mi futuro. Wow. Si voy y el profeta me puede decir lo que mañana me trae, mis riquezas, todos los sueños míos que lo voy a recuperar, pues no puede ser malo si está dentro de cuatro paredes y se llama iglesia. Lamentablemente muchas personas se han infiltrado trayendo todo este tipo de mentiras, engaños. Ellos se dicen ser profetas de Dios, pero de ninguna manera. Son ni profetas, ni hombres o mujeres de Dios. Puesto que no están hablándole la verdad a las personas y no la están conduciendo a poner su mirada y su confianza en Jesucristo. Hacen que las personas pongan su confianza en ellos y peor aún, que les den dinero a intercambio de buenas profecías. Así que aquí no está Dios. Esto se tiene que hablar por proliferado todo este tipo de engaños en muchos lugares. Aún en aquellas iglesias donde se decía hablar la verdad, lamentablemente a causa de el poco discernimiento de los pastores. Y la eh, desesperación de, claro. de lo que estaba ocurriendo, la falta de cosas materiales, la falta de lo que tenían. Es más, mira, lo que tenían. ¿qué le sucedió a Aarón cuando llevaron al, a, al pueblo de Israel al desierto? Aarón era también comisionado por Dios junto a Moisés, su hermano. Era la voz. Claro, para que sacaran al pueblo de la esclavitud, lo condujeran a la tierra prometida, pero a causa de la presión, a causa de no ver nada de parte de Dios, Aarón cedió a los requerimientos de un pueblo obstinado y rebelde que iba tras sus propios caprichos y deseos. ¿Y qué sucedió? Levantaron allí el becerro de oro y Aarón, un sacerdote, cayó debido a lo que tú dices, la presión de que la gente estaba pidiendo algo, que necesitaban ver, tocar algo. Y lamentablemente los deseos engañosos de muchas personas hacen que, ministros o pastores, hombres de Dios y mujeres de Dios, cedan a todo esto que va contrario a la palabra de Dios. Me recuerda una historia que yo personalmente te puedo dar testimonio que yo vi con mis propios ojos. Una vez a una iglesia que yo estaba se le invitó un profeta, no voy a decir nombres, pero este profeta estaba profetizándole a todo el mundo por dinero, o sea, y había una pareja ahí que tanto anhelaban tener un hijo. Y el profeta se le dejó saber que querían tener un hijo y el profeta le dijo, bueno, si tú le crees, Dios te lo va a dar a tu hijo. Tienes que dar una ofrenda para que se te cumpla la profecía que te estoy diciendo. Y el muchacho saca de su bolsillo 75 dólares. Me recuerdo como si fuera ayer. Y el profeta lo miró en los ojos y le dijo que estos 75 dólares no era suficiente para provocar el milagro que él está desatando de su boca. ¡Wow! ¡Qué duro! Y ¡Qué eso duro escuchar eso! Imagínate. Le dio todo lo que tenía, pero la preocupación, la incertidumbre de que no iba a tener hijos y el profeta le dice, no es suficiente para pagarlo. Él estaba desesperadamente buscando si alguien le diera más dinero para darle al profeta para que se cumpliera la profecía que dijo el profeta. Pero ¿sabes de dónde parte todo esto? Del mismo desconocimiento de las personas de las Escrituras. La Biblia dice en Oseas 4 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en ninguna parte de la Biblia dice que yo tengo que provocar un milagro con dinero. Solamente Jesús le decía a las personas, ¿tienes fe en que Jesús, el Hijo de Dios, lo puede hacer? Si tienes fe, recibirás tu milagro. Aquí todo radica en la fe, en la confianza en Jesucristo, en la confianza en el poder del enviado de Dios a esta tierra a ser nuestro salvador. No debes depositar tu fe en nada más, tu confianza no debe estar puesta en otro lugar que no sea en Jesucristo, en su palabra, en su verdad. Viva y eficaz. En ningún momento la Biblia me menciona que yo para provocar un milagro tengo que sellarlo con dinero. O, o, o a alguien... recibir la, eh, la bendición de sí, Dios, de la, palabra, la provisión, porque estos tiempos sea... están peligrosos, y mañana no se sabe qué trae pero tengo que pagar para que Dios me escuche y me dé o yo le doy a Dios por agradecido, aunque me dé o no me dé, yo sé que él es Dios y hay una obra que Dios quiere mantener a flote que está hablando la verdad. Esa es la diferencia. Estoy dándole a Dios por obediente a él y con gozo en mi corazón o le estoy dando a Dios como antes le daba el brujo, al hechicero, el santero para provocar que ocurra mi propio egoísmo, mis propios wow. deseos o lo que yo quiero, porque como hablamos anteriormente en el principio, por eso es que la gente acude al brujo, al hechicero, el santero, el psíquico, es porque ellos quieren pagar para que se le den los resultados de sus deseos. Egoístas y pecaminosos, porque es lo que ellos quieren, y qué lamentable porque Dios no opera de esa manera, Dios dice que nosotros debemos vivir de acorde a la voluntad de él, a los planes de él, que los planes de Dios son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros, así que cuando venimos a Jesús, pues ya nosotros no tenemos que estar pensando en lo que yo quiero, sino conocer a Dios y preguntarle a Él, ¿qué es lo que tú quieres Dios que yo haga?, y de esa manera vamos a soltar muchas cargas de opresión, a recibir esa libertad, Joe, porque qué maluco no andar con una carga pesada, que todo tiene que ser como yo, mis deseos egoístas, engañosos y pecaminosos, es acorde a los deseos de Dios, y por eso es que sigue diciendo aquí este pasaje, que nosotros debemos presentar nuestras peticiones a Dios. Cada petición que tú tengas tienes que hacerla a Dios, pero ¿de qué manera? Porque es que a Dios tampoco podemos presentarle nuestras peticiones egoístas. Presentarle nuestras peticiones, Señor, mira esta situación. Conforme a tu voluntad, sé tú haciendo la obra, mi Dios. Trabaja en mi corazón, en el corazón de mis hijos o en el de mi familia. Conforme a su voluntad, yo le presento mis peticiones a Dios y le doy gracias. ¿Por qué le doy gracias? Porque yo sé y confío que Él es el Dios Todopoderoso. Porque yo sé que Él me va a dar lo mejor acorde a su voluntad y no acorde a mis deseos. Y cuando esto sucede, la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Y cuando esa paz de Dios va a sobrepasar nuestro entendimiento, viene como resultado que mi corazón y mis pensamientos son cuidados, son guardados en Cristo Jesús. Y no voy a tener ninguna angustia, ninguna zozobra, ningún temor exactamente queremos estar muy claro que nosotros creemos mucho en la unción profética creemos en los profetas pero los profetas de Dios los profetas que vienen con palabra de Dios que se puede confirmar en las escrituras que son palabras que van a alientar y van a dirigirnos hacia la salvación y no entretenernos, no eh, tocar nuestro ego o nuestro orgullo y hacernos elevarnos más arriba porque nos dijeron una palabra dulce, una palabra que queríamos escuchar. No, que la palabra que Dios venga sea de corrección o sea de bendición, pero que venga de la boca de Dios y no la boca del hombre que se le pagó para que lo diga. Tenemos que tener cuidado y distinguir y separar lo que es la adivinación y el entretenimiento y lo que verdaderamente es palabra de Dios dirigido por el Espíritu Santo para ayudarnos llegar al camino, al plan y al propósito de Dios. Hay una gran diferencia de distinción y vemos que desafortunadamente se ha utilizado la unción profética, el llamado profético como adquirible para todos, todo el mundo lo puede hacer, tú puedes adquirir un certificado y ya ser un profeta nunca, y alinearle nunca, el los... a la gente, decirle wow. que mañana le trae, hablarle palabra, así te dice Dios y la persona está más perdida que te está hablando, que te está diciendo las cosas porque no está, no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. So cuidado con eso donde sea que te encuentre. Ten el discernimiento del Espíritu Santo y apártate de la adivinación, de la mentira, del engaño y de nuestro propio ego. Apartémonos de nuestro propio ego y deseos. No busquemos a Dios simplemente para que nos en estos tiempos de inseguridad, de incertidumbre, pero conocer quién es Dios en medio de esa incertidumbre, que Él es todo para nosotros. Es que esto es lo más importante. Conocer a Dios. Uh -huh. Si optamos y si tomamos nuestro tiempo diario para conocer a Dios a través de una rendición, de un sometimiento a la grandeza, al poderío, a la supremacía de Cristo, si nosotros tomamos el tiempo de abrir las Escrituras y pedirle a su Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad y pedirle además que nos direccione con personas que realmente hablan su verdad pues vamos a caminar siempre en la verdad de Dios, en su protección, en su cuidado, en esa paz que nos llena, aunque todo a nuestro alrededor esté un caos, nosotros mantenemos la paz, porque es que Cristo es nuestro Señor y nosotros caminamos dirigidos por él y vamos de su mano. Por eso dice Isaías 41, versículo 10, Dios hablando, Jehová hablándote a ti, hablándome a mí, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué poderosa palabra. Si en medio de una circunstancia difícil tú vas y abres la Escritura o tú escuchas esta palabra linda que el mismo Dios nos da, como yo voy a permanecer en ansiedad en incertidumbre, en preocupación. Si Dios me está diciendo, Dios, Él mismo me está diciendo que Él está conmigo, que yo no debo temer porque Él me lleva de su mano, que Él me va a brindar su ayuda, pues debo poner mi confianza en Él y creerle, creerle a Él, porque Él tiene cuidado de mí. Y esto es lo más imprescindible en estos tiempos. ¿En dónde está tu confianza? Dedícate a conocer a Dios cada día de tu vida, abre la Palabra de Dios, no vas a ser engañado, no vas a ser atormentado por la preocupación o la zozobra o la incertidumbre. Pon en práctica esta Palabra de parte de Dios, pon en práctica la dependencia en Jesucristo, ahí se te va a ir todos esos temores, se te va, se te va a desaparecer todas las ansiedades, no vas a necesitar pastillas ni medicamento para tratar, lo que el Espíritu Santo quiere darte hoy Que es una paz que este mundo no entiende Y no te la puede dar Recibe esa paz y pon la palabra de Dios en práctica Y déjanos un comentario Déjanos saber si esta palabra te bendijo Déjanos saber si pusiste en, en práctica Esta palabra que Dios te dijo hoy Y si estás viviendo en la paz Que este mundo nunca te podrá dar Ningún médico, ninguna pastilla Y ningún psíquico, ni adivino Ni hechicero, ni agüero nadie te puede dar lo que Jesucristo te puede ofrecer hoy simplemente creerle, confiar y depender te invitamos para que compartas este episodio con otras personas para que ellos también reciban esa paz que sobrepasa todo entendimiento y para que echen a un lado todas sus ansiedades porque confían en que Dios tiene cuidado de ellos compártelo, les agradecemos su atención esto ha sido Daily Life Show la práctica de la verdad te conecta al éxito será hasta una próxima entrega, bendiciones